Laura Petrucci, soy una de las fundadoras de, de Crisálida. Ahora actualmente soy vocal. Gabriela Méndez es la presidenta, este, pero junto con Noemi Johnston somos las que fundamos Crisálida. Bueno, el objetivo es ayudar a niños y adolescentes enfermos de cáncer. Los niños hasta los 15 años se atienden acá en, en el Hospital San Roque, este, hacen digamos, el diagnóstico primario seguramente en el, hospital, eh, en el Hospital San Roque o en algún otro hospital de la provincia y son derivados después al Garrahan o al Gutiérrez para hacer el tratamiento específico del cáncer infantil, que son quimioterapias y radioterapia. Nosotros trabajamos, este, nuestro gran objetivo final sería tener una sala de oncología para que los chicos no viajen más a Buenos Aires, los menores de 15 años, y puedan realizar el tratamiento acá en Paraná. Los adolescentes sí, se hacen el tratamiento acá en Paraná, en el Hospital San Martín, que nosotros también acompañamos a los chicos hasta los 21 años. Y bueno, nuestra idea es justamente, en, en el transcurso del tiempo, Poder eh, inaugurar esta sala, contar con médicos que vengan a atender acá a esos niños y que no se vayan más de la provincia. Es un trabajo a largo plazo, si bien no hemos conseguido los recursos para construir la sala en sí, pero vamos avanzando de a poco y vamos este, avanzando con la construcción. Ya hemos construido bastante dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro predio, que... Fue otorgada a través de una ley, una parte, una parte de ese terreno era de la provincia, y a través de una ley nos lo donaron a la fundación. Y la parte de atrás que se conecta con el Hospital San Roque fue donada por la Sociedad de Beneficencia Fundadora. Bueno, nosotros trabajamos mucho con FAER, que ayudan a enfermos hemato que también están en el San Martín, y fueron los que construyeron la torre del Hospital de Niños San Roque. Con ellos tenemos una muy buena relación y hemos hecho muchas tareas en conjunto. También con la Sociedad de Beneficencia, que nos donaron la mitad de su predio. Con ellos hemos hecho alguna, algunos eventos este, juntos también. Y la idea es seguir trabajando. Casualmente, hace unos días me llamó la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Está pasando su cuarentena en, la, en, en Córdoba porque justo la agarró allá esto de la pandemia, así que no se volvió. Eh, pero la idea es que cuando ella regrese, empezar a hacer algún trabajo, alguna tarea en conjunto. Eh, con personas y con alianzas también. Nosotros formamos parte de la red argentina de organizaciones de ayuda a niños con cáncer. En esta red, cuando por ahí hay alguna faltante de droga, o algún chico es derivado a Buenos Aires y no tenemos quien lo acompañe, y quien le pueda hacer el seguimiento. Estas fundaciones, sobre todo las que están en Buenos Aires, nos ayudan con las familias que se encuentran allá eh, atravesando el tratamiento de quimioterapia. Eh, estas alianzas que hacemos nos han servido muchísimo. Por ejemplo, nosotros pudimos construir gran parte de, de lo que tenemos construido en la fundación gracias a, a haber hecho alianzas con, por ejemplo, la UTN, que una alumna nos hizo el estudio de estructura, eh, porque esa era una estructura muy vieja, tenía como 30 años que se había empezado a construir y después la construcción quedó ahí en la nada, así que no sabíamos si se podía utilizar esa estructura y bueno, pues, gracias a ese, ese, a ese estudio de estructura pudimos seguir con la construcción nosotros. Eh, después tuvimos también un convenio con la UCA, la UCA le hacía a través de sus alumnos de el último año de psicología le hacía test a los aspirantes a voluntarios de la fundación. Eh, después, bueno, gracias a una alumna también de la UNL, que es nuestra actual arquitecta, conseguimos que nos hicieran el proyecto de arquitectura gratis. Marianela Adamevini es nuestra arquitecta y nos hace todo, eh, nos presenta los planos en la municipalidad, está controlando siempre la obra. Eh, y esto ha sido fruto de, de, de formar alianzas con otras instituciones. Uh -huh. en, eh... cuanto personas, en cuanto a personas, bueno, nos dedicamos exclusivamente a mejorarle la calidad de vida a los niños enfermos de cáncer Y a sus familias uh -huh. también, porque en, en casos excepcionales hemos podido mejorar la vivienda de algunos chicos eh, Le hemos construido alguna habitación, un baño, hemos cambiado el techo cuando han tenido problemas, que se les llueve Así que, en cuanto a personas, también estamos ahí a full con el tema de que puedan mejorar su calidad de vida. ¿Qué sé yo Nos cuesta tanto todo en este momento, a todos creo, ¿no? Y sobre todo a los chicos que tienen que ir a, que tienen que ir a control a Buenos Aires, no han conseguido turno para hacerse los controles de quimioterapia, de, del tratamiento. Tenemos un nenito que tiene un tumor en el ojo, un retinoblastoma, y tenía que hacerse controles mensuales y lamentablemente el último control fue en abril, los primeros días de abril no tuvo más control. Entonces yo lo que quisiera y sueño y deseo que tengamos la sala de oncología lo antes posible. Y que los chicos se puedan tratar acá y curar acá, y que los podamos este, acompañar todo el tiempo, porque con esto de por ahí acompañar a distancia se nos recomplica. En esto que te decía, que hacemos, formamos alianzas con otras instituciones, por ahí hay fundaciones de Buenos Aires que nos dan una mano, pero no es lo mismo que estar en tu casa cerca de tus hermanos, de tus afectos. Este, ellos tienen que viajar más de 500 kilómetros y a veces las condiciones no son óptimas, ¿no? no tienen obra social, los papás son jornaleros, son empleadas domésticas, no cuentan con los recursos. Nosotros nos ayudamos en la medida que podemos, pero por ahí no tenemos los recursos tampoco, incluso ahora se nos había hecho bastante difícil la situación porque nosotros una vez por mes les entregamos alimentos, un bolsón de alimentos a cada familia, los escasos recursos por supuesto. Y bueno, ya no teníamos ayuda del Estado, así que tuvimos que salir a solventar ese gasto con plata de la Fundación. En junio nos pidieron que les lleváramos a mitad de mes otro bolsón de comida porque no les había alcanzado. Entonces, esta situación la verdad nos tiene muy preocupados porque no, los, los recursos han escaseado, mucha gente que nos aportaba dinero mensual ya no lo puede hacer y, y, y las familias, este, al, al no poder salir sus papás que son jornaleros a salir a trabajar, están realmente en una situación muy comprometida. Sí, por ahí, me, yo no sé, no, no se han acercado a la Fundación por ahí, pero sí me gustaría que haya más compromiso social. No sé si a través de extensión universitaria o de qué área de la facultad, pero nosotros ya nos formamos, ya tenemos este estatuto, presentamos balance, pero hay muchas instituciones que no saben cómo hacer para um, tener la personería jurídica para cumplir con el balance anual eh, y estaría bueno por ahí que las facultades este, se ocupen de este sector que es informal que quiere tal vez este, tener las cosas en regla y no saben cómo hacerlo, no tienen los recursos eh, y estaría bueno ¿no? eh, volcarse más a la, a la sociedad y que puedan regularizarse sus su situaciones, y sepan cómo hacerlo sin duda sin duda. Sí, económica puede ayudarlos con el tema de llevar, llevar la, las cosas la cuestión contable que por ahí no es fácil yo, sí, fui, a eh, yo fui a la facultad ah vos fuiste al taller sí, eh, que se hizo en la facultad en el, en el aula magna Sí, yo estuve, sí. Sí, sí, yo estuve. y cómo fue, cómo fue esa experiencia ¿Cómo te sentiste en esto este? fue en mayo del año pasado Sí. la apertura sí. la hizo Moani y la gente de Petropac, creo Sí sí. sí, sí, yo estuve este, No, bien, yo creo que todo sirve ¿no? Y Todo es experiencia Y yo trato de nutrirme de todo Para, para que la fundación pueda funcionar bien y, y tener todo en regla Porque eso me parece fundamental este, Tener todo en orden Y a mí todo lo que me, me sirva Para nutrirme y para volcarlo Por supuesto que, que lo empleo See? You.